En este vídeo voy a realizar una presentación del proyecto de Lógica con Lea. Está en su primera fase, así que me voy a limitar simplemente a comentar la introducción del libro, que es el objetivo final del proyecto. Bien, eh, como su título indica, en el proyecto lo que se pretende es hacer una introducción a la lógica usando Lean, la lógica que se enseña en asignatura como lógica matemática y fundamentos, y el sistema que vamos a utilizar es Lean. Aquí tenéis un enlace que es un demostrador eh, de teorema, un asistente de pruebas de teorema. En fin, que Ahí que hace la traducción. Pero no solo vamos a usar LEAN, sino también vamos a usar su librería matemática, el MATLI. En esta página tenéis también formas de bajar y tutoriales también para aprender LEAN. Y aquí bueno, pues tenéis recursos para aprender LEAN y también enlaces a la documentación de la librería de aquí están los recursos para aprender y aquí para la librería. Un objetivo secundario, bueno, o igual importante, eh, no solo es eh, mostrar la lógica, sino mostrar también el uso de Lean. El uso de Lean, en este caso, para la lógica. Y además, con la idea de usarlo en la asignatura de razonamiento automático en esta asignatura que en el curso 2019-2020 bueno pues se ha hecho utilizando isabel hall una introducción a, también a la lógica y, a, y al razonamiento sobre programa Bien. Vamos a comentar en qué se basa el libro, porque en fin, el libro, el futuro libro, actual proyecto de libro. Y se basa, por un lado, en los apuntes del curso de Lógica, Matemática y Fundamento. Aquí está el enlace al curso y se ha hecho, en fin, veis que lo que trata fundamentalmente las la lógica proposicional, la lógica de primer orden y el razonamiento sobre programas y bueno, después, pues, principios de desarrollo de teoría matemática teorías de conjuntos, teorías de grupos, en fin. Todo se ha hecho utilizando, bueno, aquí están los apuntes, por ejemplo, el, por enseñar uno, el de deducción natural, están... Eh, las transparencias en PDF en donde se enseña las reglas de la deducción natural y también están la formalización correspondiente pero en Isabel Hall y también está en cada uno de los temas un enlace al vídeo en donde se explica la formalización. Los vídeos están en los que tienen, en los que tienen eh, teorías de Isabella. Bien, este, este curso, o la parte de deducción natural de este curso, de la deducción natural y lógica de primer orden y, de, y, y, y proposicional, se basa fundamentalmente en el libro de Hood y Ryan, lo tenéis aquí, Concretamente se basa en los capítulos 2, en donde se estudia la deducción natural para la lógica, perdón, 1, en el que se estudia, en el 1-2, la deducción natural para la lógica proposicional, y en el capítulo 2-3-1, que es la regla de deducción natural, pero para la lógica de primer orden. Bien, ese es el primer, la primera base, los apuntes del curso de Lógica, Matemática y Fundamentos. También otro objetivo sería bien, ir sustituyendo Isabel por LEA o mostrar las dos alternativas en ese curso. Segunda, segundo, segunda base, los apuntes, unos apuntes sobre Lógica y Demostración con LEA, en donde se ve la lógica proposicional eh, y también a la lógica de primer orden. Estos apuntes están basados, a su vez, en el curso de Lógica y Demostración, de, que también lo tenéis, pero vamos, centrándome fundamentalmente en la parte de Leandro, es decir, el capítulo 4 es un resumen de esto. También en los apuntes de deducción natural, estos apuntes son simplemente las reglas de deducción natural y las tácticas correspondientes en LEAN y ejemplos de cómo se están usando. Y, eh, bueno, ese es el segundo, perdón, ese es el tercero. Y el cuarto es en los apuntes de matemáticas en Lean. Aquí están estos apuntes en donde se presenta la lógica y la parte de teoría de conjunto y teoría de funciones. Este sí, utilizando, utilizando Lean y utilizando también la librería. Matemáticas de lean. Este a su vez está basado fundamentalmente en el libro Matemáticas en Lean. Bueno, el libro proyecto también lo tenéis, el libro lo tenéis en HTML y en PDF de Matemáticas en Lean. Bueno, pues centrarme fundamentalmente en la lógica y más pensado para alumnos del el grado de Matemática o del curso del Máster de Lógica. Esas es, son las bases en los, que, en, los que se, en los que se asienta el proyecto. Después, ¿cómo se va a desarrollar? Bueno, pues el proyecto se va a desarrollar como un repositorio en GitHub. aquí lo tenemos, de momento tiene lo que os he contado y poco más, esta es la introducción. A su vez, en el repositorio hay un enlace, se irá haciendo un enlace en PDF en el que se irá formando el libro. ¿Y cómo son? Bueno, pues el libro se, se, forme, no, se hará como una colección progresiva de ejercicios. He puesto como ejemplo los dos primeros. Y en cada ejercicio, pues, se pondrá enlace al código correspondiente, es decir, al código con la teoría LEAN del ejercicio, de la solución del ejercicio, una sesión en LEAN web, en fin, para que se vea, aunque en el vídeo siguiente lo voy a comentar, para que se vean los enlaces, este es el enlace al código. Eh, este es un enlace al un enlace a lean web en donde está el código de ejercicio de manera que se pueda ejecutar en la en el navegador sin necesidad de instalar nada en fin, todavía en lean están ocupados pero bueno ahí tendréis de cada ejercicio también el enlace correspondiente y un tercer enlace al vídeo en donde se comenta el, el, el ejercicio Bien, y la colección de todos los vídeos, bueno, pues se irá poniendo como libro y la colección de todos los vídeos, pues se irá poniendo en una lista dentro de YouTube. Bien, pues eso es, esta es la idea, aquí está la lista lógica con Lean, en fin, esta es simplemente la idea y bueno pues ya iremos viendo cómo se desarrolla el enlace correspondiente pues aquí están los enlaces el enlace del repositorio y bien en la descripción del vídeo pues añadiré todos los enlaces eh, bueno, los enlaces fundamentales que he ido comentando en esta presentación que con eso acaba